Yo soy Ricardo Domínguez y esto es su canal de Estilocracia y de Estilocracia Clásico y esto es lo que hemos estado preguntándonos acá en la redacción del canal ¿Qué cosa es ser un buen amigo? Y esta es una pregunta directa, no esta es una pregunta retórica y les queremos convocar para que aquí en la caja de comentarios todos aportemos algo para acabar de definir y de encontrar ¿Qué? ¿Quién? O ¿en qué consiste ser un buen amigo? O simplemente ¿en qué consiste ser un amigo? Porque ¿quién es un amigo? ¿El que está para escucharnos? ¿El que está para estimularnos? ¿El que está para decirnos nuestras verdades? El que está para acompañarnos en la fiesta o en la pena El que nos lleva al bar y está con nosotros hasta las 3 de la mañana tomando licores ¿Quién es el amigo? Miren, hay muchísimos conceptos de amistad, muchísimos Y puede ser que cada quien tenga su, propio, su propia percepción de qué es ser un buen amigo <coughs> Perdón. A lo mejor yo, yo no Tengo relaciones con una serie De amigos Que no me he enterado que son mis verdaderos amigos Porque no los veo con tanta frecuencia Porque a lo mejor No coincidimos en puntos de vista Porque a lo mejor Orbitamos En, en Diferentes Ámbitos Entonces a lo mejor yo no me he dado cuenta Que ese al que no veo ya que con el que casi no hablo es mi verdadero amigo porque me aprecia o él no sabe que es mi verdadero amigo porque yo lo aprecio, es decir, yo podría ser su verdadero amigo si él se enterara y abriera las puertas de, de sus relaciones para entender que yo puedo ser su, su verdadero buen amigo va a ser un poquito difícil porque hay muchos que consideran que el buen amigo es el que está para apoyarnos para escucharnos, el que abre la cartera si necesitamos dinero, el que nos acompaña al, al bar si necesitamos tomar un trago para, para festejar o para amortiguar la pena, en fin, ¿qué es ser un amigo? Yo, yo creo que incluso, incluso los amigos se dan en este mundo virtual, en este mundo nuevo que es el mundo virtual del internet, porque yo creo que... Entre los múltiples seguidores de Gracia Hay algunos que son verdaderos buenos amigos míos Que hemos ido fincando y acrecentando una amistad A través de nuestros intercambios de opiniones y puntos de vista Sin que nos tengamos que ver necesariamente Porque nunca nos hemos visto en persona Nunca hemos comido juntos, ni hemos tomado copas juntos Simplemente somos buenos amigos porque nos entendemos Porque nos gusta nos gusta intercambiar opiniones con ellos y eso es lo que hacemos intercambiar opiniones, punto de vista y escucharnos recíprocamente eso es lo que hace de, los, de, de esto de ser amigos, una forma de ser amigos, sin que tengamos que ser amigos presenciales esto pues finalmente es una nueva forma de amistad, o no lo sé porque déjeme decir algo, en, una novela, en una novela de honorato de balzac que se llama novela epistolar eran amigos a través de escribirse cartas epístolas nunca nunca se vieron nunca tuvieron un contacto directo pleno entre ellos pero eran muy buenos amigos eran él un él y un ella incluso llegaron a enamorarse virtualmente por carta nada más para que vea usted como no necesariamente tenemos que vernos podemos ser amigos sin necesidad de sea, ustedes qué opinan me encantaría conocer sus opiniones, sus puntos de vista para que tengamos un concepto más claro de qué es ser amigos Yo personalmente creo que ustedes, los tres que me hacen favor de ver estos videos son mis amigos, y yo soy amigo de ustedes Y hablando de amigos, los amigos nos contamos cosas y déjenme contarles algo Cuando yo era una adolescente, o en mi inicio de la adultez, en mis 21 22 años el asunto del sexo sigue siendo un asunto clandestino, oculto, misterioso, no se podía hablar, hablar de, de con quién tuvo un sexo, era verdaderamente hablar con un confidente, con un confidente de confiar, para que no se subiera más a mayor, para que no se difundiera la nota, la noticia o el chisme. Pero así es como era, teníamos que ser muy cuidadosos, muy calladitos. Pero fíjense que okay, en esto de, de, del sexo y de las relaciones sexuales, en el ámbito en donde yo me movía, era algo interesante. Yo estudié diplomados y durante un año cursé un, un, en la materia de mercadotecnia en el Mexico City College. Estaba en la cartera de Toluca y se volvió cursándolo cuando se iniciaron los cursos de verano los cursos de verano se llenaron de estudiantes norteamericanas que venían a aprender español y a lo que fuera venían a aprender muchas cosas más y enseñarnos también otras cosas más a nosotros estábamos ahí y fue un, fueron dos o tres veranos seguramente los que, los que pueden disfrutar de la compañía de estas chicas de Estados Unidos que venían a aprender español Obviamente venían con el interés de, de, de probar pues, la Golden Acapulco y las diferentes variantes de, de la cannabis. Cosa que podíamos por nosotros porque como quiera que sea, pues sabíamos dónde comprarla. Aunque no fuéramos adictos a ella, sabíamos quién las vendía. Comprábamos y la compartíamos con las chicas, quienes a su vez compartían con nosotros sus favores y sus delicias. Y fíjese usted, bajábamos. Nos íbamos a un lugar muy, muy, muy particular se llamaba El Ron Era un, un restaurante-bar con pista de baile y música viva. El estacionamiento era muy grande. Entonces, bueno, las chicas en el estacionamiento tomaban un porro entre las dos o tres que iban con nosotros. Nos robaban, y entrábamos al, al Ron a bailar y a tomar copas. Y de ahí, bajando por la carretera de todo lugar, nos encontrábamos con una serie de moteles Hechos para lo que son los moteles. De manera que siempre la pudimos pasar muy bien. Pero habían ya entrado a reforma, acabando la carretera de Toluca, entrando a reforma. Había en el lado derecho, en lado de la derecha, un, un hotel fino, de buena clase, que se llamaba el Parque de los Príncipes. Era en la entrada un, un restaurante francés, muy bien puesto, de muy, muy buena cocina. Y luego una serie de, de suites en un solo piso, no es no de edificio alto, todo en plano, para disfrute de leite y solas y esparcimiento de los concurrentes al Parque de los Príncipes, que más bien debería haberse llamado el Revolcadero de los búfalos, más que el Parque de los Príncipes. Así es como era en aquel entonces el otro, como una anécdota para que tengamos algo más de qué platicarnos entre nosotros y espero que ustedes también me cuenten cómo fueron esas primeras emociones y aventuras de ustedes chicas eh, y de ustedes chicos también. Usted cuéntenos un poco, Enrique, que recíprocamente con esta serie de anécdotas y aventuras que todos tuvimos con toda seguridad. Y el que no las tuvo, pues mire, nunca es tarde para tenerlas. ¿eh? Buenas tardes.